La elección de los jueces de la Junta Central Electoral. Le cuento ahora, después de este traguito porque la garganta me falla cuando ya no me lo tomo y ni mi el primer día del año. A la salud de ustedes. Qué ah. rico, con su permiso. ese el país tiene mucho honor. orden. ¿eh? Qué rico. ¿Qué pasó en la Junta Central Electoral? Y ya con estos con esto términos. Nada. Dejaron de la tela a los más preparados. Se burlaron de un Edio Olivares. Y pasaron todos los peleadistas a quien le dio la gana. Que tenía su padrino. Hicieron sus amarres. Aquí en República Dominicana dice que el que no amarra la chiva. Pasa por pendejo. Gracias a Fausta Rustán. Lilian Reyes Silverio. Están viendo el programa. Dice Kirsi Almonó. Diones, agradezco a Dios por estar aquí contigo en este primer programa del año 2021. Bendecida de verte, gracias a Dios por tu vida. Abrazos y besos para tu madre. Muchísimas gracias a todos ustedes por su sintonía. Y vamos entonces a entrar en materia, señor director. No sin antes, ¿verdad? Para no entrar tantos muertos, arrestos, accidentes, bueno lo de siempre, de cada fin de año. Quería compartir una reflexión que publiqué. Porque todo el mundo, en Año Nuevo, los campanazos, los tiros, los fuegos artificiales, sobre todo en este lugar en el que vivimos, que no habíamos visto nunca eso, vivimos un derroche de, de fuegos artificiales que prepararon los vecinos y otros más imprudentes, poco consciente de que las balas que disparan y que descargan sus pistolas, una costumbre mafiosa esa, eh, y de gente inescrupulosa, que dicho sea de paso, hace más de 20 años yo hacía, hasta que tomé conciencia, sí, lo admito, era un disfrute para todos los que tenemos armas y no somos cristianos, no estamos, o somos cristianos y no estamos conscientes de lo que somos realmente y de la misión que tenemos. Y a descargar una pistola, por pues las balas que suben, bajan con la misma intensidad y ocasionan muerte, destrucción y daño. Y escuché descargar armas automáticas por aquí, ametralladoras, pistolas, no sabía que los civiles podían tener ametralladoras. La policía pasó por aquí. Dígame algo. Usted conoció a Luis XIV? pasó por aquí. De igual forma pasó la policía. Bien, gracias a la policía. Pero al margen de, de todo eso, ¿no? la gente acostumbra a salir a felicitarse. Ahora la gente tuvo que quedarse en su casa y limitarse a darle el abrazo y el beso a los pocos que tenía eh, a su lado. Entonces yo quise publicar bastantes seguidores. Muchísimas gracias a todos los que le dieron like a este mensaje. Y a propósito del de nuevo año, yo quise compartir con ustedes para darle un toque distinto ¿sí? y a todos los que no ven recuerden que cualquier sonido extraído del interior estamos en una casa seguimos, tra seguimos transmitiendo de la paz de nuestro hogar porque como veo que están, se está muriendo y que todos siguen igual y que la conducta irresponsable de la gente sigue igual pues hasta que no cambiemos nosotros estaremos aquí como algunos pendejos hemos seguido ¿no? Cuidándonos en lo que el mundo sale a beber, a contagiarse, la gente, pero vemos morir muchos seres queridos. Este fin de semana vi morir, tengo aquí, cinco amigos, incluyendo un ex alcalde, un hombre al que yo quería mucho, pues su hijo estudió conmigo, que también se lo llevó el COVID. Y a los que no creen en eso, han perdido hasta nietos recién nacidos por la imprudencia, la tosudez la testarudez y la estupidez. Por eso le puse los comidiotas que están repartiendo por todo el mundo este virus, que ahora ha mutado y tiene una nueva cepa, Lamentablemente sí, voy puede dar un toquecito. Entonces, quise compartir este mensaje porque ya voy a entrar a todos los accidentes, los muertos, los apresados, el dominicano no entiende. El dominicano mirando otra cultura es que me he dado cuenta lo poco que tenemos de civilización ya mirando a cuba mirando a costa rica me he dado cuenta de lo mal educado en el dominicano la clase baja la clase media baja y en las altas esferas la mala educación se manifiesta peor porque esa etapas el que usa su droga lo tapan, la muchachita que aborda se lo llevan para Estados Unidos, el papá que anda en vicio, el hijo que es homosexual, la hija que es lesbiana, todo eso se cubre, e incluso se consideran eh, que son conductas refinadas de las altas esferas. Y en vez de fumarse el cigarrillito y utilizar el, el, el trago de alcohol, aquí le llaman el pote de romo, los dominicanismos, arruinan la morfosintaxis del idioma español, el más hermoso, la más hermosa de las lenguas romance. ¿Sabían que además del amor, que es el lenguaje universal, el lenguaje del amor es el español? El lenguaje del romance. ¿Sí? Y lo arruinamos. Y arruinamos lo que somos y veo qué mal educado qué mal andamos. La gente anda en una conducta frenética. Después del fin de semana que estuve fuera, que me acerqué aquí a este pueblo. Pude ver lo salvaje que somos. Me dio miedo entrar a este pueblo. Entrar con un tapón de una hora y quince minutos para yo llegar. Eso es algo asombroso. De la calle Sánchez a la 27, la imprudencia, la forma negligente, amenazante, abusiva, de mal educado, de cobarde, cuánto daño le ha hecho este mundo, este país. La política rastrera y vulgar que cada cuatro años provocan a nuevos ricos y genera millones de pobres. ¿Cuánto daño ha hecho la droga en los barrios? ¿Qué maldición más grande el narcotráfico? Los adictos, la familia destruida, la gente vuelta parásita, la delincuencia, la criminalidad que crece. ¡Qué vergüenza siento! Y cuando vine, encontré a un pendejo saboteando un semáforo. Lástima que andaba armado, porque no lo tengo. Lástima que no estaba con mi celular, porque... Por razones de seguridad, uno hasta la oveja porque ahora con un celular te quitan la vida en medio de todo este caos y grupos torpedeando a esa persona que quiere poner esta ciudad una ciudad posible. Pero que por la falta de voluntad del alcalde, su falta, su falta de interés, su ausencia a nivel de la toma de decisiones. Y su eterno viaje a la capital. Tres para allá y dos para acá. Como un turista en el ayuntamiento. Así siquio tú no vas para parte. Vas a pasar muy mal por la historia. Si yo hago una encuesta hoy día. Te quemas en la práctica. De 100 tú sacas un 20. Pero lo voy a dejar ahí. Porque tú eres mi amigo. Pero amigo tuyo es el que te dice las verdades. de la cara como yo te lo estoy diciendo. Gracias a... A Chigómez Gómez, Enrique, allí en Villatapia, buenas noches. Gracias por los mensajes. A Julia Escaño, muchísimas gracias por la sintonía. Y recibí una, una llamada muy linda del senador recuperándose del de COVID, que por segunda vez le repite. Cuídense, aquellos que se creen que invulnerables, que se ponen la capa de superman son el hombre de acero y que después que tienen los anticuerpos ya el COVID no